Bueno, como no, eh, también agradezco igualmente que Beatriz, como vicedecana de, de la licenciatura de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Moreno, ha propuesto este encuentro para poder eh, tener eh, el aporte de, de nuestro invitado que quizá vos vas a, a presentar en detalle, pero bueno, un destacado profesional con una intensa trayectoria que nos honra en el día de hoy esta actividad, digamos, organizada por la licenciatura de gestión ambiental y respaldada también por el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, del cual estoy a cargo ahora, y bueno... Forma parte de toda una serie que venimos desarrollando, transversal a las distintas carreras ¿no? del departamento, abierta hacia los estudiantes, los docentes, egresados, como decía Beatriz, y el público en general, porque son todos temas de mucho interés, de mucha vigencia. Olvida las cuestiones ambientales Bueno, estamos atravesando ahora una situación tremenda No solo la pandemia, ahora los incendios Bueno, toda una serie de, de diferentes eventos y, y situaciones realmente Frente a los cuales tenemos que Que formarnos y tomar posición Y poder accionar de una manera Mucho más cuidadosa ¿no? yo Creo que es un, un gran gusto que estés, Marcelo, y poder escucharte ahora y poder participar para nuestra formación, para la actualización, Gracias. y para poder integrar conocimientos de una manera eh, mucho más responsable, actualizada y a la vez atenta a, a todas estas cuestiones que, van, que son transdisciplinares realmente, ¿no? Creo que, que ojalá podamos incidir cada vez en mayor medida y, y de manera más eficiente y eficaz en, en los asuntos que requieren de nuestra intervención. Este, te dejo entonces en manos, te doy el agradecimiento por parte de la universidad y del Departamento Gracias. de Ciencias Aplicadas, y bueno, Beatriz, te damos pie de bueno. Gracias. Gracias. Gracias Liliana. Bueno, yo quiero agradecerles porque ahí apareció una notita que... Muchos son alumnos de la UNAUR. El, con la UNAUR estamos en este momento en una actividad en conjunto que es organizar las jornadas de ambiente nacionales e internacionales para 12, 13 y 14 de mayo del año que viene. Así que, bueno, estamos todos este, comprometidos en llevar adelante esta, esta actividad el año que viene, pero ya ahora... Ya ahora estamos trabajando en ello y a los alumnos y a los docentes de la UNAUR les recuerdo que eh, va a aparecer una nueva circular y en esa circular va a estar de vuelta este, recordado la fecha en el cual se pueden presentar ponencias, pósters, para hacer exposiciones. Así que desde ya aprovecho y agradezco a Lucía Jiménez, que es la coordinadora de la carrera de gestión ambiental de la UNAUR, también este, estamos trabajando con ella en este momento en reemplazo por su um, futura maternidad en manos de Sebastián Galván, que vamos a seguir con él trabajando, así que bueno, este, vamos a trabajar en conjunto, así que bueno, ya les agradezco. Y respecto de Marcelo, con Marcelo nos vimos... En enero y febrero del año de este año, a principio del año, y ya en su momento pensamos en ver cómo lográbamos tratar de insertarlo en nuestro parantel docente. Las circunstancias nos llevaron a esta situación en la cual este. Eh, eh, son, eh, tiene todas las particularidades que merece la situación que estamos atravesando y como no queríamos dejar de desligarnos sino no mantener esta, este lazo y este contacto que habíamos establecido, desde el departamento lo invitamos a dar esta charla y esperemos que en el futuro este, podamos trabajar con más este, asiduidad y también que podamos contar con él en la carrera de gestión ambiental. Eh, les, bueno, Marcelo es, eh, es profesor, de, especialista en ciencias químicas y del ambiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es diplomado en, en seguridad y salud en el trabajo, es profesor de contaminación atmosférica y calidad del aire en la UBA y también es profesor de sistemas de gestión ambiental y de gestión del aire en la Universidad de Urlingam, como ya comenté antes. Eh, él, en su actividad profesional, se ha desarrollado en las Secretarías de Ambiente y de Desarrollo Sustentable de Nación, y en la Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es breve este currículum que estamos contando porque, bueno, eh, Todos más datos van, vamos a, van a aparecer cuando hagamos la publicación eh, de las jornadas, así que ahí vamos a ampliar el currículum, pero lo que nos interesa ahora es que Marcelo pueda empezar con la charla. Eh, les comento que nos vamos a dar una, un régimen que los que quieran hablar, en, la, en el momento en el que está desarrollando la charla, nos presente... Eh, se anote ahí en el chat y, y, y Graciela les va a dar la palabra a, para que no sea, digamos, una cosa toda extensa, sino que podamos ir haciendo un intercambio a medida que Marcelo va planteando los temas. Bueno, escuchamos, empezamos, si querés, Marcelo. Gracias bueno. por todo, gracias por todo. Bueno, no, gracias... A la Universidad de Moreno, a la Universidad Nacional de Moreno, a Graciela María por haberme invitado. Entonces, y como dijo María, eh, estaba catalogado como charla, está catalogada como charla debate. Entonces, pueden interrumpir y preguntar, mientras yo sepa la respuesta, y cualquier cosa que vemos, si se nos va para largo, que corto y sigo, ¿no? eh, Voy a poner la presentación, así que compartir la pantalla... Si te parece bien, eh, Marcelo, como vos seguramente sí. no vas a poder ver el chat, a medida que va apareciendo escrito en el chat algún tipo de intervención, yo te voy avisando, así vamos haciendo ese espacio para las preguntas, si ¿te parece? Sí, sí, sí. Si vos ves algo en el chat interesante, yo puse de preguntas. Podemos charlar o hacer un breve comentario, no muy largo, digamos, porque bueno, estas cosas también tienen un tiempo. Así que, bueno... Vamos a ir eh, a este tema de las huellas ambientales donde vengo metiéndome haciendo cosas en los últimos años. Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, hay una variedad de etiquetas, huellas ambientales, metodologías de cálculo, cosas muy variadas y, y a veces hay confusiones, uno no encuentra en claro un tema. Entonces, el interés también era cómo Conectarse con gente que está trabajando en esto o que quiera trabajar, eh, ver si hacemos masa crítica entre las distintas universidades, ¿no? O despertar interés, capaz a alguien que no tenía idea del tema le despierta interés en meterse al cálculo de alguna huella. Eh, también el interés es eh, entender diferentes metodologías que hay de cálculo en boga, por ahí dando vuelta, ver la diferencia... Y los principios. ¿no? Eh, entonces, bueno, veremos. Como de recién comentaron, es un tema muy multidisciplinario que puede abarcar agrónomos, ecólogos, químicos, eh, porque y entra a tallar distintos temas. Entonces. Quisiera aclarar algo que eh, voy a tratar de siempre como seguir la terminología de ISO, entonces voy a hablar indistintamente de organización o empresa, o cuando digo organización, estoy queriendo decir o una empresa privada o un organismo público, una ONG, hasta uno hospital podría ser, ¿no? Eh, a veces me, capaz me estoy refiriendo a la de empresa, pero en realidad se tiene que entender también un organismo público. Y un poco ese es el temario que vamos a ver qué son las huellas ambientales, los diferentes términos en boga, cuáles son las más usuales, por qué hacer, por qué hablar de huellas y ver las principales, como la hídrica, la de carbono, y si nos sobra el tiempo, vemos lo de abajo. ¿sá? Entonces, eh, María, cualquier cosa me vas diciendo los tiempos y me estoy excediendo. Okay. Eh, ¿Qué sucede? Lo primero, hay un montón de términos en boga por ahí dando vuelta cuando uno lee, ¿no? Etiquetado, huella ambiental, huella ecológica, hídrica, de agua, ¿tá? uno tiene todos estos términos, ¿está? Inclusive hay hasta huella social, y, y bueno, eh, y a uno cuando se empieza a meter en esto, les va a pasar que eh, se empieza a hacer confusión, porque en la bibliografía a veces te hablan de cosas como si fueran distintas, en otros te hablan como que es lo mismo. Eh, no te diferencian qué metodología aplican ¿tá? o inclusive comercialmente los productos aparecen huellas sin aclarar mucho cómo se calculó qué técnica hicieron entonces vamos a ver por ejemplo eh, un poco ordenado qué okay, los términos en boga hay huella ecológica hay huella ambiental hay huella hídrica hay huella de agua hay huellas de carbono, ecoetiquetado, declaración ambiental de producto, y hasta hay huellas de azufre, de nitrógeno, huella social. ¿tá? Y algunas palabras o términos que aparecen ahí relacionados con esto cuando uno se, se mete en el tema, que es análisis de ciclo de vida, reglas de categoría de producto. O sea, si uno se va a meter en estos temas, termina cayendo en tener que ver qué son los análisis de ciclo de vida y las reglas de categorías de producto. Básicamente, como primera aproximación así rápida, yo las agruparía en dos tipos que acá los separé eh, en dos sectores. Por un lado tienen etiquetas ¿tá? y por el otro hay huellas o declaración ambiental de producto o EPD en inglés. ¿Está eh, el límite no es claro, porque como van a ver, muchas veces las declaraciones ambientales de productos te permiten hacer ecotiquetas o etiquetas para informar a la comunidad, al cliente, a la sociedad. Pero a grandes rasgos deberíamos empezar a diferenciar entre lo que es ecotiquetas y huellas de carbón ecológica de agua. Ahí viene la ISO y las IRAN-ISO, a poner un poco de claridad cuando empezaron a aparecer estas, van a ver en alguna fecha, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas normas, eh, ecotiquetas en ISO-IRAN es lo que se llama tipo 1, y eso está más o menos eh, regulado, normalizado, sería la palabra, en la 14.024, y son esos sellos que ven acá, ¿está?, que ahora van a ver, el AENOR español, el sello, el ángel azul alemán, ¿tá? y estas tipo 1 son certificables. Si alguien me quiere preguntar, para, eh, en ese punto, en ECO Label de la Unión Europea, que ha puesto una serie de normas, pueden encontrar información. ¿no? Pero por ejemplo, esa es la que se llama la alemana, una de las más respetables, una etiqueta alemana, el ángel azul, que además de ponerle una etiqueta al producto, abajo en algún lugar da una información sobre qué es eso ambientalmente amigable. Porque algunas tienen un sello y uno no queda claro, bueno, ¿cuál será? Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, de este aceite te dice que es rápidamente biodegradable eh, en agua. Eh, por ejemplo, las españolas, la de AENOR, abajo te da un dato, ¿no? Si es CO2, o sea... Gas de efecto invernadero, compensado, reducido, verificado, ¿tá? pero algunas eh, no son. Por ejemplo, eso que puse ahí que estoy posteando, si se ve, eh, miren todas las ecotiquetas que puede aparecer para una hoja de papel, ¿está? Si tiene o no tiene cloro, si tiene cloro elemental, si está eh, manejé, es un bosque sustentable de donde viene la madera o la celulosa, ¿está? Entonces uno se preguntaría, una pregunta ya que esto va a ser un, una charla de debate, es ¿ayudan o no ayudan? ¿No? Porque todas esas etiquetas podrían aparecer en, en una resma de papel, para que tengan idea. Muchos países tienen ecoetiquetas ya, ¿no? Normalizadas como mostré recién la de eh, Alemania o la española, pero hay una variedad de países que ya institucionalizado ecotiqueta, donde lo que están diciendo son como declaraciones de eh, qué tan ambiental o... lo correcto sería decir cuáles tienen un menor impacto ambiental sobre el ambiente. Las siguientes que aparecen, si uno sigue la ISO, son tres, tipo 1, 2 y 3, son las autodeclaraciones ambientales de producto. Estas son autodeclaraciones, que son estas cosas que aparecen a veces, y como puse ahí abajo no son certificables, simplemente la empresa o el gobierno la institución hace una declaración y aparecen esos símbolos ¿está? que dicen alguna característica. Por ejemplo, dice que está ahí el porcentaje de quizás de papel o cartón reciclado que usa ese producto. ¿está? Eh, la empresa puede hacer una declaración ¿tá? donde en realidad no hay una certificación ni nada eh, por ejemplo las que están acá estas son muy usuales y por ejemplo acá una de las clásicos líos eh, porque este de bosque sustentable en realidad a muchos te lo meten como, como autodeclaraciones cuando en realidad la que está acá abajo no, porque está, etiquetada, está certificado ¿tá? esto tiene una que no sé si se ve, hay una certificación, un ente. Entonces ahí ya se empieza el límite a no ser claro. Capaz una empresa te pone esto de acá arriba, queriendo decir que el producto, la madera o el papel o, o los tabiques vienen de un bosque manejado sustentalmente, o capaz tiene una certificación. Como ya ven, el límite no es muy claro ahí. Eh, suele aparecer muchas veces esta de acá abajo, indicando porcentajes de eh, reciclado, que no hay que confundir, bueno acá ves, por ejemplo esto, perdón, pero es un certificado de buroverita, donde certifica que esta empresa, ¿tá? para estos productos de venta de madera y distintos procesos, viene 100% de un bosque manejado en forma sustentable. Quisiera aclarar, capaz voy a decir, ¿no? pero cuando uno ve un certificado hay que preguntarse qué certificaron, porque muchas veces dicen, sí, yo tengo un certificado 14.000 y pico. Hay que leer en el certificado, en la parte del certificado, donde diga qué fue lo que se certificó. Inclusive hasta los laboratorios dicen, sí, yo tengo mediciones ambientales, tengo certificado tal. Y capaz el laboratorio lo que tiene es un certificado de solamente determinación de, no sé, cromo, por decir algo, ¿está? Ah, bueno, esto quería aclarar. Eh, no hay que confundir esto con este sellito que aparece en muchos plásticos de un rombito, un triángulo con un número. Eso no es eh, cuestión de certificable, es una identificación de qué tipo de plástico es eso. Si es polivinilo de tal cosa, si es policarbonato, ¿qué? El número indica eh, el tipo de plástico que es. Que sí, alguien estará diciendo, bueno, pero eso está relacionado con si lo podemos reciclar o no. Sí, exactamente, la idea de identificar los plásticos es porque no, en muchos países, eh, no todo plástico se, se debe reciclar, ¿no? Yo hago campaña en eso, a veces escuchan ecologistas diciendo no hay que reciclar plástico. ¿qué significa reciclar? Por ejemplo, en Europa no está permitido reciclar todos los plásticos, creo que eh, es un tema en boga la, los plásticos de los marcos de ventana, eso de de PVC, que no están permitidos reciclar. Porque reciclar, hay que ver qué significa exactamente. Entonces, bueno, esto para aclarar nada más, en especial a los alumnos, esto indica un porcentaje de reciclado y esto indica un eh, tipo de plástico. Luego, en tercer lugar, vienen las declaraciones ambientales de producto, las tipo 3, que están guiadas por la IRAN ISO 14025. Esto, en realidad, más que una etiqueta, es un documento. Las declaraciones ambientales de producto, en realidad, hay que elaborar documentos, como van a ver uno ahora. está Y, en general, son certificables. Digo son porque ninguna norma es obligatoria, por la ley, son voluntarias. Uno adhiere y, si quiere, aplica la norma, dice que la autodeclare y, si quiere, la certifica por una tercera entidad. ¿Está? Eh, en este lugar que está acá, en virodec.com, hay muchas declaraciones ambientales de empresas. Las empresas las suelen entregar ahí, ¿tá? porque suelen ser un documento. Una declaración ambiental de producto es un documento extenso donde evalúa muchos impactos. Nuevamente, a veces, las declaraciones ambientales terminan en una ecotiqueta. Por ejemplo, esta coreana dice que este producto ofrece una declaración y ofrece información ambiental. Entonces, como ven, el límite nuevamente no vuelve a ser claro cuando te habla ecotiqueta, declaración ambiental. Yo tomo declaración ambiental de producto, es un documento extenso, donde la empresa te detalla una serie de parámetros y de impactos ambientales. Que después eso lo pueda, a la vez de ahí, sacar una huella de carbono o una huella de agua es otra cuestión. En resumen, ahí lo que puse básicamente es un resumen de las tres categorías que uno sigue ISO, ¿eh? ecoetiquetas, certificadas, autodeclaraciones y declaraciones ambientales de producto. Como ven acá, la 1 y la 3 eh, pueden ser certificadas por una tercera eh, parte, ¿no? veritas CGS, IRAN, alguna de esas. Y cada una de esas certificaciones tiene unos plazos, un tiempo, que si nos da el tiempo después hablamos, pero duran un plazo. Algunas duran un año, otras tienen una validez de cinco años, depende qué se está certificando. Lo otro es si comunican al consumidor eh, esto. Como ven, la 1 y la 2 son claramente pensadas para comunicar al consumidor eh, algún dato. Las declaraciones ambientales no necesariamente, a veces suelen ser más eh, o porque tienen que declararlo a un tenente, al gobierno, a otra empresa que le compra los caños de acero, depende. ¿Está? En general estas, las tres, son más entre empresas. Por el otro lado aparece, como dije en un momento acá, un, una palabra, una frase, que es el análisis del ciclo de vida del producto. Si uno sigue las ISO para las declaraciones ambientales de productos como para otras huellas, si la ISO la IRAN te pide que hagas un análisis de ciclo de vida, que lo dejamos por ahora ahí y después si nos vemos, pero básicamente es ver qué pasa. Bueno entonces, ¿qué es una huella ambiental? Si yo tuviera que definir qué es una huella ambiental, Primero que diría es un indicador de un impacto ambiental, es eso. Siguiente aproximación o precisión que uno puede encontrar es una medida cuantitativa de la apropiación de los recursos naturales o de la presión sobre el ambiente que uno hace. ¿va? Disculpa, Marcela. Sí. hay un... Paula Mariusi quiere hacerte una consulta. Sí. ¿Querés sí. ahora o esperas un poquito? Sí, sí, sí, si correspondemos, capaz se hace más. Eh, sí, pasa, se eh, ¿Se puede certificar una parte o sector de la producción o todo el ciclo de producción completo? Consulta. No, sí, sí, sí. eh, uno certifica, depende, uno puede tener una empresa grande, no sé, un CIDER, pero puede ser que certifique solo un proceso. Se pueden certificar, por ejemplo, cómo yo trato un expediente o el reclamo del cliente. No, hay que ver qué se certificó. Yo puedo identificar en un laboratorio ambiental cómo me llega la muestra y la proceso y cómo todo el procedimiento. Pero también puedo certificar que tengo un laboratorio acreditado para determinar, eh, no sé, compuestos orgánicos volátiles. Depende. Sí. Bueno, eh, entonces, ¿qué más? Eh, huellas ambientales se pueden hacer de productos, de procesos, de servicios o de actividades. Puede haber huellas ambientales hídricas de un país, por ejemplo, de una región, que es lo interesante que tiene. Se pueden calcular para empresas, para organismos públicos, para una región, para una ciudad, para una provincia. ¿sá? Por ejemplo, esta es una huella ecológica de la ciudad de Lyon en Francia, de Gran Lyon. ¿sá? Entonces, la huella ecológica a la vez después te aparecen estas etiquetitas. Para, ya me adelanto, una huella ecológica se da en hectáreas por cápita, por persona, por año. ¿Tá? Entonces la ciudad de León tiene que eh, su mayor huella ecológica o impacto ecológico viene de la alimentación que la ciudad usufructa a la gente y más o menos dice que es 1,7 hectáreas por año por, eh, por persona. Después vamos a ver qué es esto exactamente, ¿no? pero es eh, área bioproductiva. ¿tá? Por ejemplo, el transporte también. ¿Cuánto requiero? ¿Cuánto se apropia los habitantes de Lyon por el transporte? Y más o menos el cálculo les da 1,2 hectáreas de zona bioproductiva ¿tá? por persona y por eh, año. Esto es un poco. Sí. No sé si cortarte o no. ¿Qué? Dime. Tenés otras consultas acá. Dime. Sí. Eh, Guadalupe Batista, la página de Cava ¿tiene que sacar nuestra huella de carbono? ¿Puede ser? ¿Puede ¿Qué cosa? Que... La, págin la página de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene para sacar nuestra huella de carbono? ¿Podría ser? Ah, ah, no sé, en la Secretaría de Ambiente sí hay, si uno quiere hay un montón de calculadoras por ahí dando vueltas de huellas de carbono. No sé exactamente si Cava debe haberla puesto, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Ambiente se estaban poniendo, y hay calculadoras para calcular cuál es mi huella de carbono. Sí, sí María San Martín sí. eh, dice que en el momento tenía, confirma un poco lo que vos estás planteando. Ah, bueno. bárbaro que la gente que... Sí, por favor, los que saben algo y no sé respuestas. Así sí, se hacen. preguntan y se contentan, lástima que no, no hablan todos. Está, pero bueno. Este es un poco el historial de lo que ha ido apareciendo en huellas, no tomen la fecha como exacto, sino que son hitos, ¿no? Pero allá en la década del 90 aparecieron huellas ecológicas. Por el 93 apareció el tema del agua virtual, que vamos a ver, es como el agua escondida en nuestra alacena, en el café, en, en el papel higiénico que compramos, ¿tá? Y alrededor del 2003, eh, en una universidad en los Países Bajos, eh, Extra eh, aparece con huella hídrica, ¿tá? Que evalúa una apropiación del agua dulce. Eh, alrededor del 2013, la... Eh, como es, la Unión Europea pare, ah, crea una serie de estándares sobre eh, cómo determinar las huellas ambientales siguiendo el análisis de ciclo de vida, lo que está acá como ACV, Y eh, aparece la ISO 14067 sobre huella de carbono. Casi todas las ISO de huellas te piden, anda y hacer el análisis de ciclo de vida, ¿tá? Y alrededor del 14 aparece la ISO 14046, que es la huella de agua de ISO. Bueno, entonces vamos a empezar por ver algunas brevemente. Eh, las principales. Entonces, la primera voy a nombrar la huella ecológica para sacarme porque yo no he hecho nada de huella ecológica, así que simplemente nombro para. Eh, Tener una idea, y lo que dije antes, es eh, la apropiación que uno hace de un espacio bioproductivo, ya sea para residuos, para poner una, una ciudad, para el transporte. Y el dato que se da en esa huella ecológica es en hectáreas por cápita por año. ¿no? ¿Cuantifica qué? Por ejemplo, la superficie de... Agua de mar, puede ser, si un país toma recursos pesqueros, entonces va a cuantificar cuánto uno está tomando de agua de mar, de, de, de superficie marítima. ¿tá? O sea, espacios ecológicamente productivos necesarios para producir no solo recursos, hasta energía, sino que asimilar los residuos. Si uno va a enterrar residuos, estará... Eh, con un relleno sanitario, estará tomando un área, una superficie que pudo haber sido un bosque o una, u otra, eh, otro tipo de plantación, para no decir bosque. ¿tá? Esta es, eh, como se entiende claramente, multidisciplinaria, donde para hacerlas, eh, por lo que leí alguna vez, necesitas agrónomos, ecólogos, biólogos, ¿tá? entonces es un área donde mucho de de estas distintas profesiones se pueden meter, el que quiere leer más eh, está esa Global Footprint Network que puede entrar, ¿tá? y como dije antes, uno va a obtener, además de un documento, algunos valores dados en hectáreas. ¿tá? Entonces puede entrar a esa página, el que decide meterse en eso, hubo inclusive el 22 de agosto un, un webinar. Ahí. La siguiente que aparece es que esto también. Cuando uno lee por Internet documentos, se confunde, te hablan de la huella ecológica como si es lo mismo de la ambiental. La huella ambiental, para mí y para la mayoría, y es la que me parece interesante, evalúa como 14 a 16 parámetros. Ahora vamos a ver algunos. Cada parámetro, por ejemplo, puede ser, eh, no sé, el. Me sale en inglés de la el consumo de oxígeno en el agua, distintas cuestiones, ¿tá? Y entonces cada parámetro tiene una metodología específica para evaluar eso, cantidad de partículas en el aire o eh, hasta evalúa eh, radiación ionizante, ¿está? Cada uno de ellos tiene unidades diferentes. Entonces acá no hay una huella única, un resultado, una, una etiqueta, digamos. Eh, la ISO establece una serie de normas para las empresas que van a realizar sus huellas ambientales, ¿tá? pero no hay un solo valor, justamente. Por ejemplo, acá es un ejemplo que tomé de una empresa que hace eh, cañas de PDC. Entonces, por ejemplo, da como entre 14 a 16 parámetros, cambio climático. Entonces, la unidad que te da ahí es kilogramos de dióxido de carbono equivalente. ¿sí? Por ejemplo, aparece por acá abajo eh, formación de ozono fotoquímico. Entonces, la unidad que te da ahí es kilogramos de eh, compuestos orgánicos volátiles no que no sean metano. Eh, ¿Qué más aparece? Por ejemplo, hay ahí kilogramos o mol equivalente de fósforo o de nitrógeno para evaluar la eutrofización, ¿tá? Y es muy interesante como, eh, como huella, nuevamente Realmente es un trabajo arduamente multidisciplinario donde confluyen un montón de profesiones, ¿tá? Si uno sigue nuevamente y dice, bueno, voy a hacer esto y voy a seguir la ISO, vas a tener que meterte en análisis del ciclo de vida del producto. ¿Ah? ¿Qué es lo que dije? Básicamente, muy brevemente, pues ya lo dije varias veces, y capaz no todos están involucrados, es analizar el producto desde la cuna hasta la muerte, digamos, ¿no? Desde que el producto se empieza a hacer, evaluar los impactos ambientales en cada parte del proceso hasta su eh, de disposición final o reciclaje. Eso te pide, eh, en general, la ISO. ¿Se hace siempre? Y no. A veces no, te hacen un pedazo del ciclo de vida de esto. ¿no? Hay distintas denominaciones, puerta a puerta, desde la cuna hasta, ¿cómo es? el entierro o la muerte. Entonces, en cada una de esas etapas, las empresas, las organizaciones, deberían evaluar los impactos ambientales. ¿tá? Por ejemplo, brevemente el ejemplo clásico Coca-Cola te vende la bebida, te da un envase de plástico. En Argentina no hay una legislación que obligue o a la que te da pilas, ahora en la ciudad hay algunas normativas, pero nada obliga a la empresa que te vendió la pila en el kiosco a recuperar esa pila y tratarla. Entonces, bueno, ¿cómo son los impactos de ese producto? Desde que vos compraste la pila, desde que la empresa la fabricó, la trajo, la vende, se usa y se termina desechando. Liliana Taramazo te quiere hacer una pregunta. Sí. Ella sí. pregunta, respecto a los parámetros que se analizan, ¿Hay, nivel, ¿Hay un nivel de referencia máximo, por ejemplo, para saber si, se, si, si te afecta? ¿Y cómo ah. se sabe el rango viable? No, bien hecha la pregunta. No, no, eh, en esta la empresa da su eh, información de su impacto. Eh, después hay que comparar con la legislación, es otro tema. Pero generalmente la empresa da una información de su impacto, que puede ser menor o mayor. Pasa que en general empieza ahí a tallar que si hace esto, a la larga va a ser algo para reducir el impacto. O bien, ¿qué hace uno? ¿Por qué la huella? Puedo detectar en dónde tengo mayor impacto y entonces hacer una gestión estratégica de en dónde enfocarme para reducir el impacto. Pero no eh, acá no entra a tallar la cuestión legal de si me estoy excediendo con las cuestiones eh, legales bueno, obviamente que una empresa, si va a ver eso, la gente que evalúa eso tendrá que pensar si lo publica, porque si está publicando que te está sucediendo con alguna legislación, pero no. Eh, si alguien va a trabajar en esto, eh, por ejemplo, en la Secretaría de Ambiente de Nación hay un punto donde está análisis de ciclo de vida, por ejemplo, en construcción. Pueden entrar ahí en la Secretaría de Ambiente, en la parte de desarrollo sostenible y... Y van a ver, eh, por ejemplo, análisis de ciclo de vida en construcción. ¿tá? La ISO que habla sobre ciclo de vida, que te da pautas para seguir, es la 14.0.40 y la 0.44 y algún otro. Bueno, hasta ahí tenemos estas dos mmm, huellas. ¿tá? Vamos a ver otra cosa. Por ejemplo vamos a ir hacia la de agua. Cuando se empezó en un momento a analizar el agua virtual, que para decirlo correctamente, ahí también se genera confusión a la hora que vayan a leer, te van a estar hablando de que la huella hídrica, la huella de agua y el agua virtual es lo mismo, otros no, te lo clarifica, que son distintos. Pero en general hubo gente que empezó a preguntar, bueno, yo eh, consumo agua en casa, me ducho, riego las plantas, lavo los platos pero ¿cuánta agua hay escondida atrás de, por ejemplo, una taza de café? ¿Ah? Este dato de la eh, Water Network, la Footprint Water Network, eh, por ejemplo, dice, claro, uno cree que hacer un café son los 125 mililitros del agua que uso, pero en realidad cosechar, apropiarse del agua de lluvia o utilizar agua de riego de tomada de superficie, Limpiar, fabricar el, eh, los envases, eh, tostar, envasar el café, implica para una taza de café, para tener idea, unos 140 litros de agua que uno utilizó, o que alguien utilizó. Eso originalmente se empezó a llamar agua virtual, es agua escondida en los productos que no tenemos idea. Por ejemplo, si ahí pueden leer, si llegan a leer, por ejemplo, para una remera, hay más o menos mil litros de agua virtual, que se usó en todo el proceso, es una de las cosas que más tiene, ¿por qué? El algodón. Entonces, hay una serie de apropiación, o el país usó agua y esa remera la exportó, o otro país se la compra. Entonces ya ven ahí algo que empieza a bollar para discutir. Um, el agua que se fue, de alguna forma, hacia otro lugar, hacia otra región, otra provincia, otro país. Eh, por ejemplo, vean, para una hamburguesa, más o menos 2.400 litros de agua para una hamburguesa. Eh, justamente la gente que empezó a estudiar esto vio aproximadamente, ¿no? ese dato que está ahí, que el agua que vemos, el que usamos para duchar, lavar platos, que es el 4% de lo que que implica o de lo que consumimos en realidad. Casi un 96% es de agua virtual. Número más, número menos, porque son cálculos también. Consejo, uno debería decir, si no en evero, es vato Entonces vamos al agua eh, hídrica o el agua, eh, o la huella de agua, perdón, agua hídrica, la huella hídrica, la de agua o la virtual. Básicamente, ¿qué evalúa esta? La apropiación de agua dulce. ¿La de agua de mar? No. Evalúa la apropiación que uno hace, el uso, cuando digo apropiación, de agua dulce. ¿tá? ¿En qué? En productos, en servicios, eh, una comunidad, una ciudad, podríamos determinar la huella hídrica de la comunidad no sé, de Moreno, de Urlinga, está? de un país o de una ciudad. Y ahí, al leer se abren eh, dos metodologías, básicamente. Lo que yo tomo y lo que la mayoría toma, porque ya te digo, te las dicen como si fueran iguales, indistintas, no. Cuando yo hablo de huella de agua, entiendo que están hablándome de lo que dice la ISO 141046 y que me implica el análisis de eh, ciclo de vida. Y ese dato que me dan de huella de agua, será tantos litros o metros cúbicos. Cuando hablan de huella hídrica en general, entendemos que fue lo que se originó en la Universidad de Estuente, este Hoextra, si lo estoy pronunciando bien, y que luego dio origen a la Water Footprint Network. ¿sí? Y es mucho más interesante porque implica no solo un volumen de agua apropiado, sino la temporalidad. ¿En qué momento del año? Porque el agua puede ser abundante en un momento y escasear en otro. ¿Y en dónde? Es lo mismo acá que en Egipto. Eh, para dar un ejemplo, por ejemplo, una empresa supongamos un fabricante de cerveza, ¿no? que ahora es un, casi uno solo, te da la huella de hídrica de todas sus fábricas, y puede ser que en un lugar eh, consuma mucha agua, y en otro menos. Y uno dice, ah, en aquel que consume menos, mejor. Pero resulta que en aquel que consume menos puede ser en un país donde el agua escasee. Por ejemplo, tener una empresa, no sé, de agua acá, orilla del río La Plata, tiene abundante agua, ¿verdad? Entonces, la huella hídrica tenta te tallar esas cosas como la escasez de agua, el estrés hídrico, ¿se entiende? Porque puedo yo estar tomando esa empresa y decirme que en su planta, no sé, en, por decir algo, en Egipto eh, consume menos agua, en litros, pero estoy en un lugar donde capaz el agua escasea a lo largo de todo el año y en todo el país, ¿se entiende? Entonces la huella hídrica te da bastante más información que eh, la huella de agua. Por otro lado, en general, no digo que es así, cuando uno habla de huella de agua edizo es algo que generalmente toman las empresas o las organizaciones, puede ser una oficina pública, ¿tá? y la huella hídrica es la que suele haber en general también más artículos, más publicación, más estudios. Entonces, eh, ¿qué sucede? A la hora de ver el sellito de agua con la cantidad de litros, suelen ser informadas sin discriminar o aclarar mucho la metodología. Entonces, es importante al que va a ver algo, es ver o indagar cómo se hizo, con qué metodología se hizo esa huella. ¿Qué más? A ver si me olvido de algo más. Bueno, un poco lo que dije, una pregunta para el debate, ¿no? El agua no está disponible siempre. ¿Puede ser un consumo alto en una región? ¿Implica mayor impacto ambiental o no? Medio como dije, depende. Eh, ¿Cómo tengo en cuenta el estrés hídrico y la escasez? Entonces hay parámetros en boga. ¿ah? Entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿cómo lo evalúo eso? Y mi pregunta podría ser, si sí, ¿Deberíamos trabajar para un protocolo de Kioto de agua? Así como hay un protocolo de Kioto para los gases de efecto invernadero. ¿Debería haberlo? ¿Sí o no? ¿Nos complicamos la vida o no? Sería una pregunta para tirar. El que quiere leer más o meterse en este tema puede ir a la página de la Water Footprint Network, donde lo interesante es que ellos, eh, ah, eso yo no lo dije, te da las ecuaciones o calculadoras, o hay un lugar que es de recursos. Y yo no lo aclaré, pero las normas ir, ISO-IRAN son muy genéricas, no te da cómo hacer la cuenta, te da una serie de metodologías que deberías seguir o informar, ¿por qué? Porque tiene que abarcar un montón de empresas. Pero después no te dice, andá y haz esta cuenta, si bien están las, las notas técnicas donde da ejemplos, ¿no? en cambio en esta de la Water Footprint, tenés eh, una serie de fuentes de recursos, planillas ex, calculadoras de eso. Marcelo, sí. sobre la huella hídrica tenés dos consultas. Una eh, pregunta Facundo Jiménez, que si mal no recuerda, puede ser que la huella hídrica esté dividida en verde, azul y gris, y sí. si es así, ¿por qué? Sí, sí. Eh, bueno, yo lo había dejado fuera, pero lo digo, ya que lo preguntan. La huella hídrica, más de lo interesante que tiene, es que en un lado te habla también de qué agua. Entonces, para decir brevemente, después si nos sobra tiempo lo vemos, pero la divide en huella azul, verde y gris. La azul, que es básicamente, es la apropiación de todo lo que es el agua superficial, lago, laguna, río. Es el, el agua que... es toma uno, se apropia, de lagos, lagunas y ríos. vamos a ver. La verde es el agua de lluvia que va a parar al suelo. No es el agua que va en las correntías, ni es el agua que recarga un acuífero. ¿tá? Entonces, ¿qué apropiación se hace, si uno tiene un cultivo de caña, de esa agua de lluvia que irá a parar en la evapotranspiración, en la fabricación de celulosa en la... Y la gris, que es una de las pocas más así más controvertidas, no todo la informa, la ISO no la tiene en cuenta, eh, ese la, sería como eh, la cantidad de agua que yo necesito para diluir un contaminante o un agua contaminada hasta que los parámetros de esa agua son los permitidos en el país. La cantidad de agua que voy a usar para absorber, tomar y diluir un agua contaminada. Esa hay muchas discusiones, eh, gente que no la incluye, y porque dice, bueno, pero no estoy tomando una apropiación, entro a tallar muchas cosas. Y en general creo que la ISO no te las consideras. Después, si no, volvemos, si sobra tiempo, a aclarar más de esa duda. Hay, hay otra pregunta. Sí. Eh, también sobre la huella sírica. Antes de hacértela te voy a pedir un a hacer un comentario. Hay un carterito en la imagen, si se lo que dice ocultar o dejar, el, cuando vos compartís, que dice dejar o, o ocultar. Ah ¿Sí? ah, sí, ya lo claro, sé. Claro, si lo podés correr porque en algunos algunas. No, no, ocultar. Ah, está, perfecto. No, pensé de... que solo me aparecía a mí, perdón. No, le aparece a todo y quedaba ahí en el medio y no te quería interrumpir. Ah. Bueno, otra pregunta que hace Paula Mariusi. Eh, sí. Si un producto se realiza en un país y si se termina de ensamblar en otro, ¿se suman las huellas hídricas? Eh, no, eso es un tema que implica, lo interesante de la huella hídrica es analizar... Eh, las huellas hídricas que se exportan y que se importan. Les recomiendo a la gente, hay un canal en YouTube que yo veo que es de la televisión alemana, DW, hay uno sobre la palta en Chile, todo lo que implica el cultivo de palta en un lugar donde es desértico, donde a la gente de la zona le falta agua, y las empresas toman agua de eso, ¿no? No, no es que, digamos, sea con, digamos, hay una controversia, pero es cuánta agua se va en una palta afuera de Chile ¿tá? entonces es interesante verlo está en DW eh, ese canal alemán y habla sobre el cultivo de palta en Chile los problemas que tiene la comunidad cercana que le falta agua y la empresa eh, que están por ahí toman agua de, de ríos creo y, para el cultivo entonces no, justamente ahora si sí llego voy a mostrar un estudio de huella hídrica de México muy completo donde muestro eh, porcentajes de agua, de huella hídrica, que sale de México y porcentajes que entran. Después, háganme acordar, tengo otras apariencias fuera de esto, que tengo datos. Por ejemplo, China, Japón, cuánto de su huella hídrica viene de afuera y cuánto mandan a afuera. Marcelo, es el mismo sí. caso de Andalucía, en España, con los cultivos de todas las frutas tropicales que están promoviendo, es en la misma situación, situación similar, están promoviendo mango, montones de cultivos subtropicales en una zona eh, absolutamente desértica, como es la zona... De, del sur de Andalucía Jaén, etcétera, etcétera también claro. están planteando el mismo, ese mismo tipo de problema Sí. y bueno, y ahora vamos me dar pie eh, que es interesante la huella hídrica que a un gobierno le permite eh, implementar eh, ¿cómo se llama? Eh, manejo de la cuenca hídrica claro, claro, claro yo aclaro Siempre lo aclaro para que sepan de qué lado hablo. Yo de veces digo así medio como chicañando que no soy ecologista, soy ambientalista. Entonces yo quiero un país que tenga más industria, más producción y más riqueza. Entonces la idea no es decir no hago nada, pero sí hagamos un manejo racional y sustentable. Claro, Entonces claro. si en un lugar necesitan un cultivo de algo porque eso es exportable y le da riqueza a ese lugar, bueno... Digamos, y, la cuenca ahí, y la huella hídrica te permite eh, manejos de, de las claro. cuencas hídricas. Es el mismo sí. caso que yo te mencionaba, porque en Andalucía o en el sur, eh, los olivares son una cosa y otra claro. cosa es el mango. Claro, debe chupar más agua. Claro. claro claro Entonces uno no lo ve a la hora de comprar claro. mango o de incentivar ese cultivo. ¿También? Claro, es, la, es el tema de qué producción promuevo, si la estoy produciendo claro. para satisfacer una, una, un gusto demasiado exquisito de una sociedad o si estoy satisfaciendo realmente eh, con una producción mediterránea, en este caso sería, claro, propia, de, sí. propia, de la, propia de ese, de esa, de ese ambiente. Sí. Sí, o si vamos a requerir de vuelta. Todo eso plantea estilos de vida que impactan esto, ¿no? Claro. Si vamos a querer, no sé, eh, por decir algo, tomates en toda época del año. Claro, exactamente. No, vamos a querer tal cosa en toda época del año. Es un tema medio difícil. Mira, Una vez me discutí a alguien, pero me dice, bueno, pero tal cosa. Le digo, sí, está bien, supongamos que digas que vos no, no vas a cosechar o plantar tal cosa, tomate. Pero ¿sabes que A la larga en este mundo que vivimos va a haber alguien que va a ofrecerte... Ah, yo te vendo tomates en tal fecha, ¿entendés? En el supermercado, y el supermercado te lo va a poner en medio como medio una cosa difícil. Sí, cambiar estilo o no sé. Se entiende lo que quiero decir, o sea, alguien sí. puede decir, no, no, vamos, eh, solo vamos a tener tomates en la época que corresponde. Sí. Seguro que si es un mundo así, yo te aseguro que en cinco años aparece alguien diciendo, mira, te vendo tomates en una época que no hay tomates en el mercado. Y el supermercado va a decir, ah, dame, tráeme que la gente lo va a requerir. Es, no sé, un tema complejo, ¿no? bueno, vamos a ver la de carbono y ya la huella de carbono mide el impacto de los gases de efecto invernadero en una producción, en un servicio eh, en un proceso ¿tá? y esta sí sus resultados se dan un valor único que son eh, masa por eh, dióxido de carbono o sea kilogramos por dióxido de carbono equivalente puede medirse la huella de carbono de producto, de servicios o de una comunidad. Acá viene que a veces se confunde inventario de de efecto invernadero con huella de carbono. Para hacer una huella de carbono hay que hacer un inventario, pero no son necesariamente las mismas cosas. Son primos, pero no es lo mismo. Son parecidos, pero distintos. ¿no? Básicamente, para la huella de carbono también, cuando uno se mete en esto empiezas a encontrar metodologías distintas. Está La ISO, 14, eh, ¿cómo es? 064 eh, y 67, que habla sobre declaraciones de huella de carbono, de producto o de la organización, son dos ISO. Está el Chi protocol, que lo siguen muchas empresas, donde te, lo bueno que te da calculadoras, herramientas de cálculo y metodología. Y, nos solemos usar para cuando alguna empresa te pide su huella de carbono o su inventario de emisiones. Y está las del IPCC, las de Naciones Unidas, que es otra metodología. Nuevamente, son parecidas, pero no son exactas. Entonces, a veces veo comparar eh, huellas de carbono o inventarios y dan distinto. Los que hacen las ciudades por ICLEI y por esa, ¿cómo se llama? Me sale de mmm, comunidades de ciudades. Es que la metodología es distinta, están metiendo en la bolsa distintas cosas, entonces el número no coincide mucho. Eh, ahí pegué una etiqueta, porque creo que en Francia hay una ley que obliga a informar eh, emisiones de carbono en los tickets y en los productos. Entonces te dicen, tu compra cuál es la huella de carbono. Mm, a ver qué más, veo si sí, me estoy olvidando de algo, creo que no veamos por ejemplo está la huella de carbono de un producto ¿tá? y puede haber salido de una declaración de impacto de, de impacto ambiental del producto ¿no? acá está esto es parte de una declaración de me sale impacto no una environmental product una declaración ambiental de producto ahí está ¿Está? entonces lo que dije antes de esa declaración ambiental de producto terminó saliendo una etiqueta, esa sería la palabra correcta una etiqueta que le meto al producto el que quiere meterse más en esto indagar y obtener calculadora el chi protocol tiene un montón de herramientas inclusive, no sé, usted quiere calcular las emisiones de una acería y ahí te da fórmulas y ecuaciones Bueno, llegamos acá, donde muchos estarán preguntando, bueno, y para qué hacer huellas ambientales, ¿no? ¿Será lo que se llama greenwashing, no? Ecolavado, lavado de cara o no. Bueno, eh, yo las voy a defender, claramente, no tiene cosas buenas. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, evaluar impactos, es una forma de evaluar impactos. O eh, es una forma de ver si el proceso A es mejor o peor que el B. Antes preguntó alguien sobre legislación. No te está diciendo si cumplís o no cumplís con el, la legislación, sino que de pronto tenés dos procesos, dos formas de obtener café, o de hacer café, o de lavarte las manos y secarlas, por ejemplo. ¿Uso secadora o uso papel? ¿Cuál tiene mayor impacto? ¿Usar una secadora eléctrica en un baño o usar papeles ¿tá? son dos formas de evidenciar lo que sí quiero aclarar es que las huellas ambientales no son un estudio de impacto ambiental no hay que dar más de lo como se dice por de lo que es por lo que vale no es un estudio de impacto si bien puede estar implícito puede usarse pero no es un estudio de impacto la huella ambiental Evalúa algunos impactos ambientales. ¿tá? Visualiza mejor algunos impactos ambientales, como ser la hídrica, ¿tá? que es la apropiación del agua. Permiten realizar, lo que dije antes, planificaciones estratégicas en una empresa o en un gobierno. A la hora de ver la huella de ah, pucha, tenemos más emisiones de gases de efecto invernadero en tal proceso, entonces ahí donde... Conviene actuar porque podemos lograr una reducción mayor, que estar haciendo cosas sin tener idea. Compara impactos, ya dije, de diferentes tecnologías. ¿tá? Permite elaborar políticas públicas más eficientes, justamente si estuviera bien hecha una huella hídrica de una provincia, le permite elaborar políticas públicas más eficientes, ¿no? o de mejores impactos en el sentido de, de, de la política, a esa pública. Permite visualizar justamente esos flujos de agua que no se ven, esa agua virtual entre países, eh, gestionar los recursos cítricos, identificar, bueno, oportunidad de reducciones, dónde conviene actuar ¿tá? para reducir... Mejorar, obviamente, para una empresa el posicionamiento del producto como empresa o como país. Capaz vos querés exportar algo y, y podés tener un eco sello o hacer una demostración de que tu producto fabricado acá tiene menos impacto que otro. O algunas empresas directamente le piden a su proveedor, no sé, de caños de acero, ya, bueno, haceme la huella hídrica o de CO2 porque yo la necesito incorporar, es como una cadena, ¿no? Ya la otra, el proveedor se la provee para que lo incluya en sus cuentas de su eh, huella ambiental de la actividad o de la organización. Permite demostrar o evidenciar compromisos ambientales, o sea, nos comprometimos a reducir, a bajar el consumo de agua, y bueno, año tras año la huella te dará una idea de esas cosas. A mí lo que más me gusta es esto, permite entender mejor comparativamente, ¿no? Eh, la apropiación que uno hace de recursos la huella hídrica, la de CO2 te permite entender mejor cómo te apropia y te, te permiten convertir algo intangible que no lo ves, como era el agua que se nos va eh, por decir recién en los mangos o en la palta en un tangible eso es lo que tiene de bueno y por lo cual eh, me gusta, me parece bien ¿no? pese a todo este lío por ejemplo, este que es de la eh, Water Footprint Network también, que es el CO2, no, de, perdón, de, la, de las huellas ambientales, ¿no? de la Water Footprint Network, que es... ¿Cuántas emisiones hay en un café negro? 21 gramos de CO2 equivalente, en el cortado hay 53, en el capuchino hay 235 y en el de leche solo 340. Ya muchos descubrirán o, sea, o verán por qué eso, ¿no? Leche, vaca, emisiones de la ganadería asociadas con eso, ¿no? entonces, en ese sentido puse esto como ejemplo de convertir un intangible, algo que no lo vemos en un tangible, ¿no? entonces uno puede decir bueno, en la Argentina hay muchos modelos ganaderos en cada provincia, inclusive en una provincia hay distintos modelos ganaderos ¿cuál es el que menos emite o qué tipo de ganadería resulta ser más sustentable o menos sustentable? nos permite ver otro ejemplo de convertir un intangible en un tangible en algo que vemos eh, justamente acá está lo que lo saqué de el, la huella hídrica de México que hicieron, que se ve los intercambios, capaz no se lee mucho, pero acá dice importaciones de agua virtual, y esto es exportaciones de agua virtual, ¿no? En cuanto a México. ¿Cuánta agua le entra a México escondida o virtual? Y cuánta agua manda para afuera, ¿no? Y los balances que tiene México. Ese, si a alguien le interesa, después le paso, está, se puede bajar. Eh, bueno, creo que hacemos un intervalo. No sé cuánto tiempo se fue, pero medio ya la garganta. Si quiere, pues tengo otras transparencias. Voy a sacar esta presentación, dejar de compartirla. ¿No? Creo que ahí, eh, si sobra tiempo, muestro otras cosa y si no, preguntamos. No sé cuánto se habrá ido. Seguís compartiendo. Ahora estás compartiendo la pantalla. Ah, bueno. No dejaste de compartir. Ahora sí. Bueno, Ahí está, creo. Ahí. Bueno. No sé si pregunta. Si no, puedo mostrar después esa, esos datos de... Agua que se va o que viene de distintos países, ¿no? ¿Alguna había, pregunta? ¿Alguna? Había un participante que había hecho una pregunta anterior, pero yo la dejé como para el final porque vos estabas hablando de otras cosas, pero bueno, ya que la, la, la propuso, vamos a, a comunicártela. Y que tiene que ver con las pilas, me preocupaba la, la, la, el tema de las pilas. A ver, ahora se me perdió a mí. Eh. Sí. Hola, eh, Graciela, soy yo, Mariana Díaz, aparece ah, con otro nombre <ríe> <era> el... <risa> Se me olvidé de cambiar, el... llegué tarde y me olvidé de cambiar, entré por otra plataforma no, no, no ¿Cómo, cómo? Era yo, sí La consulta, Marcelo, que te quería hacer es, con respecto, en un momento hablaste de las pilas de las huellas de carbono, de las pilas y de otros materiales y tenemos un tema en casa, con, con sí. ahora ya está, usamos pilas recargables, pero la verdad es que durante un montón de tiempo utilizamos las otras pilas y no hay no tenemos dónde tirarlas. Eh, he ido al municipio de acá de Merlo, que es donde vivo yo, a distintos lugares de reciclaje. No, oh. no nadie me da una solución y sí. yo tengo... un Ahí otra compañera ponía que tenía entendido que era mejor... Eh, desecharlas de a uno pero la verdad que yo, a la basura no las queremos tirar no hay una solución para las tiras, a lo mejor usted... tema controversial claro, que están en, en el tema eh, mira, la ciudad de Buenos Aires ahora reguló y está implementando algo, te voy a contar algo cómico que pasó, me pasó hace años cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires me pasa una llamada, y me dice, ah capaz vos le podés responder, una señora llama preguntando qué hace con pilas entonces me la pasa la señora y me dice, mira yo soy de una librería y junté de pilas y tengo pilas juntadas y quería saber dónde las podía enviar. Y digo, ¿usted juntó pilas? Sí. Y entonces yo le digo, para que vea lo que gestiona, le digo, bueno, entonces ahora lo que hace, señora, agarra una por una y la va tirando de a poco en la basura. Ah, bueno, no, no. era. ¿Cómo me dice eso? No, y mi jefe que estaba al lado dice, no, ya veo que salimos por radio, nos están grabando y se los arma un lío. Entonces yo lo que decían así, mire, primero, juntar pilas, peligroso, se pueden incendiar, porque No todas las pilas contaminan, hay gente que cree que tiene mercurio hace años, que no se fabrican pilas con mercurio ahí. Entonces, si yo me preguntaras a mí, te digo, tirarlas de aún y de a poquito okay. en la basura, porque tenerlas junto, ahora sí es un problema, porque tenés un gran foco de contaminación. Sí, Igual then... la Ciudad de Buenos Aires tiene. En un momento habíamos hecho, sí. que no sé si, este, habíamos hecho como un banquito de hormigón en una, este, en una No, no, peor. Peor, bueno, ve, ignorancia, ¿por qué peor? No sé, porque, ¿Por no, qué? porque, mira, te no llamo, no mira, otra, el, te cuento otra. O en las bases decían que se podía poner cuando uno construía, sí. tirándolas ahí, o sea, es, es, hay tanta ambigüedad. Es un residuo. Exacto. Es un residuo. Lo estás sí. escondiendo en algún lado. Pues te voy a contar otra. Un día me llama alguien, una alumna, porque hago tema de asbesto, y me dice, mira, estamos acá en el Ministerio de, eh, creo que Economía. Y te quiero preguntar, porque la empresa me da esta solución. Tenemos una chapa de fibrocemento que mm. tiene asbesto. El contratista se ofreció a molerlo y meterlo en el cemento del piso. Claro. Es, claro. es un residuo, además, asbesto, residuo peligroso. Vos lo vas a meter en algo donde no está etiquetado. Y yo ya me imagino entrar de año un tipo, un albañil, rompiendo el piso, evaporándose, no, volándole el asbesto y metiéndosela adentro. Claro. Entonces yo veo soluciones de esa gente que dice, y meterla en un ladrillo. Eh, está bien, va a quedar ahí tapado, pero vos estás metiendo un residuo en un lugar claro. donde no avisás que hay un residuo. De última, en el relleno sanitario del CIANSE, sabemos que ahí hay basura escondida o tapada o guardada. Claro. Entonces, ¿entendés? Es un sí, tema. Sí, ahora estamos Sí, puede quedar ahí. Está bien, eh, yo creo que la pila es menos peligroso que lo que querían hacer con el amianto y el asbesto, meterlo claro. en el hormigón y en un piso sin avisarle a nadie. Ya sé, ¿viste? el día de mañana alguien rompe, verá el óxido, los productos químicos, pero... No sé, a mí se me ocurre esa, tirarla de poco. Javier, en la sí, sin sí, una compañera por ahí. Separadamente. Hay... Igual, igual Ay, alguien ya, puede, ¿tú? no sé si. Se... Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene un programa y la junta y ahora sí, ellos tienen con unas empresas. Eh... Ah, te cuento eh, otra. Eh, ¿Cuándo fue para? Ah, sí, fue para las pilas. Yo trabajaba en el gobierno de la ciudad. Y salió ese tema, que estaban juntando pilas. Y yo en una reunión dije que no, nadie me dio bolilla, era joven, hasta podíamos dar bolilla al PIB. Y ahí quedó que se estaban juntando pilas, ¿no? Un día yo me acuerdo, trabajaba ya en IPF, abro el diario y ve así grande que decía: La provincia de Buenos Aires se niega a recibir baterías de la ciudad de Buenos Aires. Estaban en el puerto acumulada, chorreando, oxidándose, con peligro de incendio porque puede haber incendio, y estaban ahí, y claro, no se la querían recibir, la, la, la, claro. la provincia decía, no, acá no, tenían que ver creo que no sé si quisieron, si sí. en un momento se habló que iban a arreglar con alguna de las empresas de PILA para llevarla a Francia, no sé en qué terminó eso, pero yo un día abro el diario así y me acordé de lo que había dicho. Marcino, bueno. hay tres participantes sí. Gracias. Que... voy a no, de nada. No sé si te soluciones, pero averiguar la ciudad de Buenos Aires que sí, que ellos creo que la juntan en algunos centros, porque hace poco fui a una charla, hace poco no, hace un, un año o dos, donde ellos juntan unos centros para tratarlos. Salvo sea, que te la lleves a capital y averigua dónde están esos centros. Claro. Gracias. No, de nada. Eh, Consulta, Liliana Taramazo. ¿Hay políticas en países en los cuales se premia o penaliza procesos de menores o mayores huellas? Sí, sí, hay política y bueno, hay incentivos, créditos verdes, hay distintos países que tienen distintas políticas, o de darte el sello o de acceder a algún crédito. Entonces, sí, habría Bedu que ver cada país, pero. Ah. Bedu López te consulta que a ella, bueno, le quedó resonando una cosa del principio. Pregunta, ¿por qué decís que no todos los plásticos deberían reciclarse? ¿O no son reciclables? No, no, no, no, eh, sí, ahí hago campaña también, me van a matar, pero es mi opinión, ¿no? porque como las la baterías, escucha, ecologista, hay que reciclar plástico, reciclar, ¿qué quiere decir reciclar? Alguien me puede, le digo, cuando me dice así, le digo, ¿qué, qué pensás que se hace con un plástico reciclado? Por ejemplo, una sola, picotearlo, ponerlo en una... ¿Cómo se llama una máquina de obstrucción? Parece que calentarlo, inyectar plástico, ¿tá? y calentar un plástico que tiene cloro te da dioxinas, entonces el operario que está trabajando en una inyectadora sin saberlo eh, está respirando dioxinas. Por eso que en los países más avanzados le ponen al plástico un número para indicar qué tipo de plástico. Con eso saben cuál se puede reciclar y no. Si va a salir en Europa, creo que hay gran dilema con todos los plásticos de los marcos de las ventanas, que creo que este se ve, me parece, polivinilo, ¿no? Poli, ¿cómo es, clorhidrato, algo así de vinilo. Y ese no se puede reciclar. Porque depende, vos cuando vos de reciclar, ¿a dónde va a parar? Si vos me decís. Tengo plástico, no sé, y hago otra cosa, pero con el plástico vos lo picoteás, ¿no metés? Tienes que seguir muy bien la cadena de ese, por eso es que hay que tener cuidado, y por eso yo hago campaña de que, ojo con eso de reciclar plástico. Me preguntan a mí, sí, hay que reciclar, muy bien. Pero, ¿cuál plástico? O sea, yo en Japón veía que había un lugar especial para determinadas botellas. Entonces, ellos tienen una conciencia y te las separan ya. ¿Entendés? Entonces, ojo con eso de decir vamos a reciclar todo plástico. Ahí vos tenés que preguntar, ¿qué quiere decir reciclar plástico? ¿Lo vas a hacer como se llama, inyección en una máquina para hacer baldes? Ahí hay que calentar. Entonces, lo primero que se me ocurre entre otros problemas es emisiones de tóxicos que salen por el calentamiento, por la temperatura. Eso. ¿Alguien está en contra? Me gustaría escuchar opiniones en contra. ¿o otra, qué no, otra consulta. Yo voy por el A orden. Lesiones. Yo voy por el orden que van, van haciéndose. O Así si todos pueden participar. Después seguramente alguien sacará sí. no, de vuelta. Eh, María San Martín. ¿La huella de agua sí. es un alimento o tela de algodón o lino incorpora la transpiración del cultivo? ¿Y en, y en ese caso discrimina si se cultivó con o sin riego suplementario? Eh, sí, la, la verde incluye el agua de lluvia que no va acuífero y no va por escorrentía a un río y eh, fue va por transpirada, por las plantas y eso. La segunda parte que era que decía, y creo que yo no la sé, sí, ¿incluye claro, qué? Discrimina, ¿Discrimina si se cultivó con o sin riesgo suplementario? Eso no lo sé qué es. Eh, o a ver, Ana, María, aclarame María. a qué se refiere. Claro. Yo ver, esto no, me lo sé. Hay, me, o es un segundito, me meto Marcelo. No, porque pensaba que eh, de alguna manera entiendo yo, no sé nada de huellas, estoy aprendiendo un montón, así que te agradezco, les agradezco a las chicas que organizaron mm. la charla, eh, pero siempre creo que cuando algo tiene una huella hídrica muy alta hay que preocuparse porque eso quiere decir que, que bueno, que está consumiendo mucha agua pero entonces en el caso de los cultivos ahí tengo alguna cosa que, que bueno, que los cultivos hacen como un poco como una mecha, no que sacan el agua del suelo, la vuelven, la evaporan, eh, la, la transpiran, la mandan de nuevo a la atmósfera y entonces eso vuelve a precipitar, entonces ahí hay una cosa, ah, es? que si vos sacás agua para riego que además la estás sacando con energía fósil, por eso preguntaba, esto de si el cultivo lo haces, como se dice en secano, sin regar, con el agua de lluvia que caiga, o si sí. lo haces con frío. Ahora sé. Sí. No, sí, bien que me preguntaste, porque como no da tiempo todo. No, sí, la huella hídrica entre azul, verde, que en una parte la azul evalúa, porque vos podés tomar agua, por ejemplo una central, no sé, Atucha que toma agua del Paraná, pero la devuelve el Paraná. Entonces ahí es un balance cero. Pero no, si vos sacás agua del acuífero, pero la haces, eh, hay escorrentía al lago, no. Evalúa eso, la huella hídrica evalúa de qué fuente salió, e inclusive te evalúa. Vos podés tomarla de una fuente y volver a meterla en esa fuente. Pero si fue de vuelta más tarde, eso lo evalúa. O si fue, por ejemplo, sacado de un acuífero y se va por escorrentía a un río. Sí, sí, sí se evalúa. Ua, se tiene en cuenta, por eso es lo interesante de la hídrica. Te, te hago ahora, yo decidí, no sé si le, te sirve, dos, dos preguntas sí. de dos participantes porque tienen como alguna cosa que ver, ¿no? Por un lado, Dora Gabriela Rodríguez, eh, quisiera tener, eh, tiene duda, eh, con, ¿en qué diferencias hay entre un ecologista y de un ambientalista? <risa> por otro lado, está Alicia Criudez, está de acuerdo con, con su con tu definición de ambientalista, no ecologista, o sea que ahí hay todo un posicionamiento por parte, ¿no? Y pregunta qué piensa sobre la minería, la minería extractivista. No, bueno, eso fue chicana mía, para discutir siempre. Me gusta discutir, entonces yo digo eso, no soy ecologista en el sentido ecologista extremo, ¿no? Eh, yo creo que un país tiene que tener desarrollo y acompañado por por producción y temas ambientales. Entonces, quiero decir, yo soy ambientalista, ¿no? Vengo de... Eh, soy una... Bueno, digo de dónde vengo, porque para que se entiendan. Soy una persona que ha trabajado en la Comisión de Energía Atómica, y yo creo que un país tiene que tener desarrollo nuclear y centrales nucleares, también. Y soy una persona que ha trabajado en IPF, en petroleras, eh, Entonces, si querés para aclarar en ese sentido, que soy ambientalista, yo estoy a favor del ambiente, pero debería haber una matriz energética de un país, ser mixta, tener de todo. Eh, entonces, en ese sentido, digo, fue chicana. Y no sé qué otra cosa, preguntarme. No, otra eh... sobre la extracción, sobre la minería extractivista, como, ¿cuál era tu opinión? En relación, bueno, de acuerdo a la definición de la Mira, yo creo primero, digo, ¿no? Con este tema ambiental, es mi opinión, no es el la opinión de ninguna de las universidades, claro. Opinión personal de Marcelo. Antes. Eh, yo creo que eh, primero, eh, si va a haber minería en un lugar, lo decide un pueblo, si un pueblo en la Quiaca decide seguir viviendo de, de como está, tiene todo el derecho y debería decidir esa gente en eh, su estilo de vida, ¿Entendés? si no quiere tener una minería que le, a cielo abierto, tiene todo el derecho la gente a decidir qué tipo de vida quiere, ¿tá? entonces primero quiero, creo en eso. Ahora, por el otro lado, yo veo mucha gente que te dice, no, eh, megaminería, megaminería, no. Digo, bueno, ahí hay cobre, cobre ah, pero mega minería no. Ah, claro. Es fácil no querer megaminería, pero anda, mandar a otra persona en un agujero, en un túnel de una mina, a enterrarse y meterse allá abajo, ¿no? Es fácil decir no, pero la otra minería sí, claro. Vos no vas a ser el que va a ir abajo un, un pozo me, eh, a enterrarse, a sacar. ¿Entendés? Entonces, Pienso, por un lado, la gente tiene derecho a decir si quiere o no quiere, y decidir su estilo de vida, si quiere vivir del turismo nada más, todo el derecho y debería ser así. Eh, pero tampoco es que toda la... porque usamos cobre en todo. O sea, esta comunicación es gracia que hay cobre y hay minerales, ¿está? Entonces, ¿de dónde lo sacás? ¿Cómo lo sacás? Y bueno, lo mismo siempre, saquémoslo, pero controlemos muy bien ambientalmente. El problema viene, yo creo, perdóneme si hay alguien de, de agencias, lo que he visto, es que de pronto en las provincias no tienen capacidad de control o no tienen gente que sepa para ir y hacer control. Por eso a veces yo hago como clase en cuanto, cuando dicen, mira, cuando te dan un informe, tenés que leer esto, ver si, cuando te dicen que el laboratorio hace esto, anda a ver si esa norma mide, como a mí me ha pasado leer eh, evaluaciones de impacto ambiental y decían, ah, se, ve, se hizo tal y tal cosa, por norma tal. Y la norma no daba para eso. No era mentira que la norma... No sé, un poco, No sé si me explayé la opinión de Marcelo Gormioli y no de la universidad, ¿no? Otra, otra consulta, Camila Corado. Comencé a desarrollarme en huellas de carbón y se presenta la dificultad de las bases de datos privados, dice Camila. ¿Existen bases de factores de emisión abiertos a los que podamos acceder? Te sí, consulta. Sí, mirá, eh, a ver, voy a entrar, busco acá la transparencia. lo de factores de emisión es lo menos problemático, porque eso hay cientos de bases, podés entrar al IPCC, eh, de acuerdo al el método que haces hay distintos factores de emisión, de default, genéricos, o podés tomar de paper que tengan alguna explicación. El tema, en las huellas de carbonio y en todo eso, eh, no es eh, los factores de emisión, es tener el dato. El inventario, vos vas a tener que hacer primero un inventario, estoy buscando a ver si acá aparece. El tema es tener los datos, cuántos kilogramos de tal cosa, cuánto, ¿entendés? Hace poco estuve de, de ¿cómo es? Control de calidad del de Santa Fe. Pues claro, hay que pedirle a cada oficina que te dé los kilowatts gastados en esto, que ahí viene el problema. Y en una empresa privada sucede lo mismo, viste conseguir el dato de cuántos eh, litros de agua, por ejemplo, que te diga eh, bien Aiza los litros de agua eh, tratado para poder sacar un factor de emisión de eso, ¿entendés? Ahora, ¿factor de emisión? Sí, tenés el IPCC, si no, después pues te, te paso. Si es eso lo que preguntaba, si respondí. Y ahora... Eh... Dora, Dora Rodríguez te consulta, y ella vuelve al tema de los plásticos. Entonces, ¿cuál podría ser una posible solución para no generar emisiones tóxicas en el ciclaje de plásticos? Y te consulta. Eh, bueno, es otra pregunta, sí. es la misma persona, pero primero si quieres contestar esta. Eh, que se me ocurre a mí que no soy un especialista, claro, siempre, soy un poquito de no. algo. Eh, lo primero sería bien institucionalizar que los plásticos tengan la marca indicando qué plástico es, primera cosa. Lo siguiente viene eh, reciclaje. O sea, cómo vamos a sacar del flujo de relle, de basura que va al relleno sanitario, que no es ideal, nos eh, eh, cómo sacas ese flujo de plástico y logra separarlo, entonces ahí hay varias aristas, primero que la gente separe en origen, voy a empezar y que la compañía logre separar los plásticos en sus distintas categorías, entonces de acuerdo a eso tendría que yo eh, meterme para ver que este plástico sirve para esto y este plástico eh, no sirve. ¿Entendés? Nuevamente lo mismo, la idea a veces es reciclar es, ah, lo picoteo y lo meto con una base de un pegamento en un panel. Bueno, habría que ver si eso es exactamente reciclar o disimulo eh, residuos. O es reutilizar, ¿entendés? Pero, no sé, eso es lo que se me ocurre. ¿Y por ahora. En, en, en ¿A continuación... alguien se le ocurre otra cosa? ¿Alguien se le ocurre otra cosa? ¿Sabés qué se me ocurre? Te consulto la segunda pregunta que tiene que ver con el tema también de, de la misma participante que es Dora. Eh, entonces consulta si habría que cambiar, acaso los procesos productivos o los patrones de consumo. Hey, dos cosas complicadas, cambiar patrones de consumo, proceso. La empresa va a cambiar el proceso productivo, o porque le sale más barato, o porque tenga una legislación que le prohíba y lo sancione, o porque el mercado le reclame que eso. Entonces, ahí cambiará el proceso productivo. Eh, así que pienso, como siempre creo que para problemas complicados nunca hay una única solución, hay varios lugares donde actuar. Tener legislación que regule bien claro qué haces con el plástico, cuál se recicla y cuál no, cuál puede ir a algún lado. Tener control de ese plástico. Eh, penalizar también, aunque no es la única, y... Eh, y los patrones de consumo, pero son cosas difíciles, ¿no? Bueno, patrones hay, pero no está prohibido ahora en algunos lados las bolsas de plástico. Bueno, ahí tenés legislación que prohibió, o andate con tu bolsita, o en otros lados prohibir eh, las pajitas, ¿cómo es? el sorbete de plástico. ¿Está? Otra cosa que voy a decir del plástico y como me gusta el general de, eh, dilema, la ciudad de Buenos Aires quizás construya una central para incinerar residuos con aprovechamiento energético. Un plástico, una cubierta, tiene mucha energía metida ahí. Entonces, energía que podés aprovechar en una incineración para producir electricidad y vapor, es menos petróleo que sacás de algún lado, menos fuel, menos diésel que sacás de un lado. Entonces, yo, mi opinión es, a ver si algún día bajamos la basura que mandamos al Cianse, donde no desaparece, simplemente es una gran bolsa donde la guardamos a la posteridad y que se arreglen nuestros viñetos, nietos, ¿está? Y a ver si podemos, entonces, gran parte qué hace, yo te puedo mostrar gráficos de otros países, donde vos tenés gran cantidad de reciclaje, empezás a reducir lo que fue un relleno sanitario, empezás a aumentar el el reciclaje, y aquello que no podés reciclarlo, y si podés mandarlo a incinerar y obtener electricidad, hacelo. Sobre los plásticos sigue, consultándote, uh -huh. y Mario Baro <ríe> eh, consulta, ¿entonces las botellas del amor, donde se llenan con diferentes tipos de plástico, no sirven? ¿Sirve para qué? Sería preguntarle al que preguntó para guardar plástico. No sé qué son las del amor, ¿no? Pero he visto soluciones de meter pila, había una señora meter pila, llenarla con agua y cerrarla. No sé, ¿sirve para qué? Para Después, sobre las botellas, sí. Eh, estaba, eh, hay... eh. Ah, me pareció que había alguien que estaba hablando, capaz que preguntando. Sobre las botellas, eh, esperá que se me movió la pregunta. Eh, eh, eh, estaba... Estaba pensando, bueno, te voy haciendo algunos comentarios en relación a eso y después hay una pregunta que, que, que abre para vale. otro lado, Está Bueno, sacarla... Quiero eh, sí. sacar como la misma temática para que sea un poco más cómodo también para vos contestar. Eh, Belú López eh, comenta, estaba pensando lo mismo sobre las botellas de las que después se hacen madera plástica, supongo que depende del proceso, ¿no? Y entonces ahí hacen comentarios... Sí, no, puede, puede ser un plástico hacer un uso, vos le estás ahí reutilizando o la aprovechás en otro ciclo sí, sí, pues no, no lo niego eso, me parece bien, queda claro que, o sea, ahí queda claro que esa cosa tiene plástico para el día de mañana, ¿entendés? era como aquel que quería meter el amianto en el cemento sin, en un piso sin clarificar, ahí sin poner un yo le decía, háganlo, pero metan un sello que diga acá hay amianto para el día de mañana pero puede ser Carla Flores, eh, bueno, te saluda, hola, dice, y a ella le interesa, va, nos cuenta, ¿no? A ella le interesa la labor de saneamiento que empezó el Acumar y continúa la COMIREC, de la Cuenca Hídrica del Reconquista, la cual en su parte media y baja involucra a Moreno. Tengo conocimiento de que hay una planta potabilizadora en Trajuy. Ahora, de consulta, ¿considera eficaz esa labor y completa? ¿Es una cuestión de recursos económicos, de decisión política o de tiempo de recuperación del soporte natural? ¿Se llega a recuperar por completo un recurso? Eh, no, mira, la verdad no puedo responder eso porque no sé bien de qué trata la planta ni eso. Sinceramente no puedo dar opinión de qué es porque no, no tengo idea de qué, es, de qué trata para saber si es eficaz o no es eficaz y por eso yo hice todas de plástico junto, porque esta vía para otro lado. Te sí, sí, está bien. Eh, María eh, Cristian Ollero, que es Mariana Díaz. ¿Por qué motivo los ambientalistas a la cría de cerdos en el sur? Eh, ¿Por qué motivo los ambientalistas a la cría de cerdos en el sur? En referencia a los gobiernos que a gobiernos de China. Me, me, me Protestan, supongo, le está faltando ah, alguna parte sí. en, la, en la pregunta. Sí, yo qué sé, será por el impacto. Sea, imagino que temor, hay, hay siempre algún temor, ¿no? Bueno, eh, obviamente que si van a criar cerdos va a haber impacto, desde olores, contaminación de capaz de freático. El tema es si se hace bien o no se hace bien. Eh, es bueno que haya mayor, y sí, yo pienso que sí, porque si es una cosa que deporte y el país puede obtener eh, dólares, pienso que debe ser bueno. Eh, pero bueno, hay gente que. Sí, que yo conozco gente que, que dice, no, no quiere saber nada con eso, o hagámoslo, capaz en, por eso que cada idea es discutible, no habría que ver. He escuchado gente que me dice, bueno, hagámoslo en cosas más chicas, no en grandes empresas. Entonces, es verdad, claro, hagámoslo en cooperativa, hagámoslo cosas, es verdad. Por otro lado, uno piensa, bueno, podés controlarla porque los chinos te van a comprar y te piden controles. Cuando vos tenés disperso un montón de cosas, pero sí, sería ya deseable que sea más repartido y, y, y Dora, o sea, te comenta, Dora te comenta en relación a lo que vos lo que planteó Mariana sobre los cerdos, es que tal vez el tema principal es lo que comen los cerdos que por eso es la la, la, la, opo, la oposición de los ambientalistas China. claro, bueno, van a tener que dar granos, ahí tenés huella hídrica que se va, huella de agua en todo lo que, el cultivo, el país está exportando una cantidad de agua también, ¿no? Sí, sí. No sé si se ve ahí una transparencia que ahí yo puse, por ejemplo, alguna gente sabe que para un kilo de carne, ¿se ve esa transparencia ahí compartida? Sí, sí, sí, más o ve, menos, para un kilo de carne se calcula en mil litros de agua se necesita. 93% es verde, agua de, de lluvia, 4% es azul y 3% es gris. Pero acá abajo, por ejemplo, la huella hídrica del consumo chino, que es más o menos un millón de litros por año por persona, aproximadamente el 10% de esa huella hídrica cae fuera de China, viene de afuera. Mientras que la de Japón, el 77% de la huella hídrica cae afuera. O sea, ellos son un país que importa, ¿no? Para tener idea. ¿Está mal eso? No, no estoy diciendo está mal o está bien. Simplemente visualiza una cuestión. Después hay decisiones políticas, ¿no? De gestión de recursos. Liliana. Eh, sí, no, estaba pensando eso que acabas de decir, Marcelo. Eh, sería que eh, cuanto menor es el porcentaje que, que cae fuera del propio país... Eh, se supone que estarías absorbiendo con tu propio, dentro de tu país, en tu producción o lo que fuera, el tratamiento o la mejora. Cuando lo, lo sacas ¿quiere decir que estás derivándolo para que lo resuelva otro? ¿Ese sería un poco el concepto o no? Mira. Eh... No sé si tan así. No. Japón es un país chico que importa todo. Porque sí. tal cantidad de plástico y uso enorme. Y ellos tienen que importar eh, petróleo, porque no lo tienen. No ¿Importan porque claro. le encajan la contaminación a otro? No, importan porque no tienen, en el fondo. Ajá. Eh, entonces. Claro, es mucho eh, más complejo, no es algo tan directo. Claro. Más no lineal, no lineal. Y también depende de de la riqueza, vos ves también gráficos de huella hídricas, y bueno, a medida que ingresa el Producto Bruto Interno aumenta, el país es más rico, hay mayor consumo, claro, pero tiene más consumo, ¿no? entonces, eh, depende de eso, digamos, es los requerimiento del país, Japón tiene que comprarla todo, mientras que China, que es más grande, capaz trae el 10%, el tema es que el país, el nuestro, tenga una política ambiental y cuide el ambiente acá, ¿no? Pues, ¿Y cómo bienvenido ser? que es. Perdón que te haga una pregunta por ahí de actualidad que excede a lo mejor todo lo que vos estás amablemente explicando, pero con la quema que se está haciendo ahora, ¿no? Que está produciendo estos incendios incontrolables, ¿puede ser que no se haya, eh, digamos, o que no se haya medido, o que como se aduce un poco una práctica habitual, ¿no? La, sí. ¿Cómo cómo Siendo un, un país, digamos, agroexportador, sí. no se están midiendo, no se puede incidir en la legislación, no hay manera de poder eh, tomar conciencia de lo que genera esto. Bueno, mira, primera aclaración, me estoy sintiendo como si yo tuviera la Biblia. no, no, pero, pero, todo, ¿no? Pero no te digo, te digo, porque hace poco estaba hablando con alguien de un conocido que trabaja en Medio Ambiente en Paraná por ese tema, porque conozco el lugar, me voy muy seguido a Rosario Victoria, sí. y conozco ese ámbito, y además viví en Formosa donde eh, el incendio de Pastizal es un paisaje muy común, entonces entran distintas cosas. Si Hay lugares donde, como te digo, Formosa, que yo viví, vas por la ruta y me dicen, ¿por qué prende solo? Porque O alguien tiró una colilla o porque el pasto empieza, está seco se empezó a secar, empieza como se dice eh, hay una destilación de la materia verde materia y se prende, entonces es usual en otros lugares es una práctica común de aporte de carbono, ahí no sé si eh, María, alguno, alguno puede aportar, pero hay lugares donde es una práctica común del, de la gente de, o quemar para tener pastitos verdes pues, o portar abono el de, me extrañó el de, el de Rosario, porque esa es una zona, más bien porque yo paso, no hay cultivos, que decían, hay, es zona ganadera, la gente lleva el ganado a pastar ahí, y si vos te fijás hubo incendio en muchos lados de la Argentina, es una conjunción de que hubo eh, sequedad, la otra vez vi Córdoba, ayer estaba viendo Córdoba, y hay un mapa, eh, ahí en Twitter, de todos los focos de incendio del, de la Secretaría de Ambiente, entonces, de esa conjunción se queda, gente que prende a propósito, siempre está el otro que lo hace para armar líos, ya sé, eso está. Eh, por ejemplo, algo que no se visualice, yo en mi materia le doy a mis alumnos, le hago ver quemas de pastizal eh, puede emitir dioxinas y furanos. Además, la Argentina tiene que reportar su inventario de dioxinas y furanos al penuma y en una parte entran quema de pastizales. Entonces yo a mis alumnos de contaminación del aire les muestro, les hago hacer una cuenta simple o capaz para ver ese tema entonces no, no es solo el material particulado que es lo grave que tiene Rosario y toda esa zona, sí material particulado, óxido nitrógeno, monóxido de carbono ¿tá? y en mucho menos nivel muchísimo menos están dioxinas y furano y el Ajá. problema, no sé, que preguntabas vos, es lo que yo conozco, le pregunté a este muchacho y me dice, mira por un lado, no, acá no están haciendo nada, no hace nada desde ambiente, es imposible, ahora dudas, penas, con esto yo voy a ver si consigo plata para que me compren software, algún equipo para medir aire, en Paraná, y por el otro lado, la gente prende a propósito por eh, eso. Pero no sé lo de Rosario, ¿no? porque esa zona en la que los, los conocemos, cruzamos de Rosario a Victoria, es indundable y es más ganado, no sé qué. Ah, bueno, algunos tú... dicen que hay emprendimientos también. Acá comenta María San Martín, sigue, sobre el tema de los incendios, que sí mejora el rebrote de, de los pastos y por eso se hace. Es un año de mucha sequía y eso dispara los incendios en otros pastizales y sábanas del mundo. Facundo Jiménez, que también continúa con la temática, acá en San Nicolás de los Arroyos los estamos sufriendo mucho. Están quemando las islas del Delta y es para la mejora de la calidad del pastoreo vacuno. Y Guadalupe Batista plantea que es más, eh, más esta zona, que es una zona en la cual se cría ganado. Y después se eh, plantea claro. eh, Maula Mariuzzi, yo te los leo porque están todos comentados y aportando sobre sí. este tema. Son de Ramallo ellos, de ahí de la zona sí, ramallo Exacto ramallo, Exacto, Ramallo, estamos hace dos meses o más respirando dioxinas ay, y, y furanos, además de los yin. Y bueno, y aclara de que sí que están, tenemos eh, temas en ramas. Y, y bueno, es como en eh, Mendoza cuando quema por las heladas, cubiertas o madera eh, Creo que está prohibido hacer eso, porque si no llenas a la gente de, de en particular, y accidente de tránsito todo, ¿no? Pero hay lugares donde queman para evitar las heladas. Y te queman cubiertas, te pueden quemar paja, y todo. Entonces ahí debería entrar la agencia ambiental o organismo sancionando, ¿está? Pero tampoco dan abasto, creo, con los eh, incendios. Y es verdad que te tragas todo ese material particular. Sí, y Paula Marius sigue comentando sobre el emprendimiento en las islas de convertirlo en un suelo para monocultivo de soja. Sí. Es lo que plantea Paula en relación a los sí. incendios en esa zona del Delta. ¿Alguien más sabe algo para aportarnos ahí? Ya comenta Guadalupe Batista, que es lo que ahí se, en la zona se comenta, pero que no es algo seguro, sobre pensar en reconvertir las islas en un suelo para monocultivo de soja. Sí, está todo el tema de las islas respecto de la protección del humedal. Eh, está, yo trabajé en, para Zárate, que tiene un área insular muy, muy importante, y en el momento en que hubo que lograr normativa de protección legal de las islas eh, si bien ellos la tienen no lograron la aprobación si hay bien hay proyectos de protección patrimonial de, de las islas por las características particulares que tienen las islas son palanganas que justamente juntan el agua y evitan que se inunde la ciudad de Zárate centro digamos eh, sin embargo, este, la, es conocido la práctica de la quema para eh, y, de, y de, de la quema de la especie nativa para para el para engorde de ganado. Bueno, bueno pero ahí, por ejemplo, capaz hay alguien que sabe de suelo, que yo no sé, eh, esa cuestión de que lo van a usar para esto, no hay una ley de uso del suelo, o sea, no hay leyes de uso del suelo que determina, o sea, a mí me parece, por ejemplo, lo que ves por acá, las mejores tierras alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires usadas para country. ¿Y qué bueno, hace el agricultor eh, Tiene que irse más lejos, con lo cual encarece producto, ¿no? Yo no sé cómo es, nunca qué me bueno. han trabajado en tema suelo, si hay una ley eh, de uso, Hay una ley de uso del suelo en la provincia, que es del año 78, si no me equivoco, este, que está puesta en cuestionamiento desde hace muchísimos años, pero en el caso... De muchos departamentos de la provincia de Buenos Aires, la ley no ha pasado más de la situación de una zonificación preventiva. Por eso digo, la isla de Zárate, el Zárate insular, que es más grande que el Zárate sí. continental, no tiene normativa que proteja la isla. No tiene normativa del suelo que proteja la isla. Claro, entonces ahí habría que legislar. Mucho que legis todo. Hay mucho para legislar. Justamente vos lo contaste durante todo el transcurso Ay. de tu charla, hablaste de control, de seguimiento, de legislación y de buenas prácticas. De eso uh -huh. hay muchísimo para hacer. Y justamente uh -huh. la, esta, el, los, los futuros gestores ambientales van a tener que poner mucho trabajo en eso porque... Es todo un interjuego de proteger el suelo, de legislar sobre el suelo, de controlar lo que se hace sobre los distintos suelos claro. y de exigir buenas prácticas porque no es la cuestión de prohibir, la cuestión es cuál es la buena práctica de la actividad para que no perjudique a otro y que pueda haber una buena convivencia. Sí. Bueno, eso hay mucha tela para cortar, como diría alguno, sobre eso, porque hay que, ir, hay que ir adaptando la normativa y hay que ir mejorándola. Ahora, sí. por ejemplo, hay una discusión muy grande, hay un en el Senado se va a tratar la ley de humedales. La ley de humedales tiene 15 proyectos. ¿Conocemos los 15 proyectos? No, sé, no, sé, no se ha publicitado qué dicen cada uno y en qué, en qué línea se enfoca cada uno. El delta es el, uno de los más grandes humedales que tenemos, este uh -huh. delta. ¿Cómo se protege este delta? ¿Cómo se protege la mesopotamia completa como gran humedal, si queremos? y si Hasta lo podemos llamar así. Este, ¿Cómo se protege y qué es lo que, cuáles son los criterios generales de protección? Uno de estos temas era lo que hoy hablábamos eh, con las mesas de las carreras que tienen gestión ambiental, de las cuales estamos participando tanto la UNAUR como Moreno, justamente de abrir el debate respecto de qué implica la protección de humedales en estos en esta, este proyectos de ley que están en tratamiento y El otro tema que vos mencionaste, la ley de uso del suelo Es una deuda nacional que tenemos sobre leyes de uso del suelo Porque sí. no te, las provincias, algunas las tienen, otras no La Nación no la tiene sí. Aunque tendría poco suelo sobre el cual legislar Pero sobre el que tiene suelo nacional también podría legislar Y bueno, no la tenemos Sí, sí. Acá sobre estos temas hay dos comentarios, uno de Liana Cuenca, que es como la ley de, plantea sobre como la ley de bosque, que está, que la ley está, pero que no se aplica. Que se aplica, claro. Carla claro, Flores plantea, bueno, la regulación del suelo es la ley eh, 8.912 del 77. 89.48, claro. sí, acá claro. no, sí y determina sí. tecnologías diarias de del uso del suelo, urbana, rural y complementaria. Ah, pero entonces, vieja, 77 ha pasado 77 tanto, ¿no? 77 ha pasado o sea, mucho, por eso te En esa época ni habría country, la explosión de country no. que No, que no, a orte, no se se claro, claro, claro que no, claro que no. Ah, Ay. María, veo ahí que, pregun, perdona, que preguntó la huella de la charla, hay tantas huellas locas, que he visto gente que hace eh, huella de uso de internet, sí, María, <risa> <risa> Huellas que usa Internet. Y otro que era una empresa consultora que hacía su huella de una empresa, como le llamaba, pensante, de, porque su mayor activo era gente pensando pero sí, hay de todo. Acá comenta María, pregunta, consulta María Victoria Cordón. Eh, quería ella quiere consultar sobre las emisiones de radiación ionizante. No existe la medición de esta emisión en áreas urbanas, por lo menos en Argentina. ¿a qué tipo de huella corresponde? Y si es que esta es alguna huella. Eh, a ver, vamos a diferenciar. No sé si preguntas, no ionizante o ionizante, pero claro las dos. Las ionizantes, sí, existe, porque eh, le corresponde la autoridad, si no me equivoco, es el ente regulador, o sea, lo que era la Comisión de Energía Atómica que se dividió. Entonces Todo lo que es ionizante, eh, gamma, rayos X, eso, es la autoridad regulatoria nacional. Y eso, eh, no sé si miden en, en ambiente eh, constantemente, sino que van a actuar cuando hay un problema, o hay algo. Eh, lo otro, capaz de decir las no ionizantes, que sí, también hay mediciones. Hace poco asistí a una charla de Irán sobre eso. Hay grupo de gente, hay gente que trabaja en radiaciones ionizantes, eh, no ionizantes, perdón, ¿no? O sea, líneas de baja tensión, campos magnéticos y eléctricos. Sí, eso se refiere, pero lo que es ionizante, rayos C, X y gamma, eso corresponde a la Autoridad Regulatoria Nacional Nuclear, ARN, si no me equivoco. Y acá María Sin Martín eh, con su, eh, comenta que le gustaría poder compartir la charla con los estudiantes de Ciencias Ambientales de la UBA y mis colegas que quizás no pudieron participar, que me parece muy bueno y felicita a todos. Hoy, eh, y qué gusto de escucharlo, si pregunta cuál será la diferencia de huellas entre esta charla virtual o ha venido todos a Moreno. Todos. Sí. No. Ah, hace años cuando fui a Japón, que era un curso de de cambio climático, de inventario de emisiones y eso, alguien había hecho la cuenta de todas las emisiones de los vuelos y de todo <risa> un brasilero hizo la cuenta y que si nos daban el curso online eh, en cada lugar <risa> quedo, bueno, pero no digas nada de Bueno, acá María Victoria te agradece bueno. así que bueno. no sé, dado la, la hora si sí, les parece cuando eh. tenemos más un poco no, no, lo que lo invitamos es para una nueva charla con un nuevo Muchas tema. Este, sí. El tema de la energía es un tema que interesa y que ha aparecido también y en relación a tu expertise. Eh, por ahí podemos armar una nueva charla, no sé Lili, ¿qué pensás? Y el de los plásticos también, porque tenemos otra persona, un ingeniero ah. que está en especialista en plástico, que por ahí podemos hacer un... un Dale, este, sí, un, de oyente, que es ¿sí? un Exacto. tema muy divertido. Así que, como vemos que ha aprendido mucho, también Lili podemos trabajarlo, si ¿sí te sí, no. parece. Sí, sí, bueno, un gran... y, y muchísimas gracias, y sí, vamos a seguir abordando estos temas que son tan importantes desde el departamento, la carrera, así que muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y, y vamos a seguir en estas líneas. Sí. Bueno, bueno, muchas bueno. gracias a todos y a ustedes por la invitación. Y a ver no, bueno. si juntamos a gente o okay, qué para empezar a trabajar huellas o qué, salimos dudas. Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho la conceptualización y la insistencia sobre también los procesos metodológicos que hay que tenerlos siempre presentes, sí. para hacer inventarios metodológicos que okay, siempre sí. la consigna es, es muy clara por ese lado. Bueno, gracias y sí, bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.